Estamos con Cristian Rincón, director de CINEMCO en el Tech Day. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Cristian, ¿cuál es el objetivo de CINEMCO al hacer este Tech Day? El objetivo del Tech Day y de los seminarios que estamos promocionando desde el Centro de Excelencia en Inyección es poder brindar esa tecnología que ya existe hoy en el mercado y que aquí a Colombia parece que tarda mucho en llegar. Entonces lo que ofrecemos a nuestros clientes es estar actualizados en todo lo que repercute a la inyección de plásticos, incluyendo toda la parte de tecnología 4.0. El día de hoy se habló del Centro de Excelencia en Inyección. ¿Cuál es el objetivo de CINEMCO al fundar este centro? El objetivo del CEI es básicamente tener un canal de comunicación directo entre proveedores y clientes con el objetivo de poder brindar todas las soluciones técnicas en servicios y todo lo que conlleva la parte de inyección a nuestros clientes. El día de hoy también se habló de los sistemas IQ de Industria 4.0 de Engel. ¿Cuál es la ventaja que ofrecen este tipo de sistemas? Los sistemas Intelligence Quality IQ básicamente son sistemas tanto que, se que se aplican tanto en la unidad de inyección como en la unidad de cierre para poder eh, tener siempre una repetibilidad muy perfecta de las piezas. De esa manera conseguimos que no hayan rechazos y que podamos tener una producción muy constante. Muchas gracias.